Sí. Eso no limita que usted no sea vangélico, que, que usted sea para que ese sea Al lo y tenemos Pero por Dios la Virgen de la terraza, en Mendi cual lo que es del Estado. Que viva la patria, que tenemos, viva la República la Dominicana. Antigua, este, que proscriba deja la a los traidores, Vamos a que continuar lo proscriba a la arenga que tú, no traidores, traidores, que tú no estás en una tribuna política. ¿Y cuáles son los traidores? traidores sí. En vivo, señores, señores Arismendi, adelante. traidores, todo el que proscribe... Gracias, nueva vez a todos los presentes en el estudio. Efectivamente, en esta ocasión me encuentro en el recinto UAS, San Francisco de Macorís, acompañada de la presidenta de la Asociación de Profesores de este recinto. Maestra, buen día. Estamos en vivo para el programa de mañana, Canal 10 Telenor. ¿Cuál es la posición de FAPRO UAS ante este llamado a inicio de docencia? Sí, muy buenos días a toda la población franco-macorizana y muy especialmente a la comunidad universitaria, a nuestros estudiantes y profesores. Quiero rectificar eh, lo de la información anterior que hubo una confusión y es que el semestre inicia hoy 21, pero estas dos primeras semanas serán de inducción a los estudiantes y profesores y ahí Contactaremos los estudiantes, daremos informaciones de cómo usar la plataforma, de cómo acceder a sus, a sus diferentes prácticas y actividades, eh, de manera que los muchachos puedan irse preparando para un arranque definitivo. Ahora, tenemos que ver, todos sabemos que la conectividad no es muy buena, que no todos tienen equipos, que no todos tienen su los materiales que necesitan tanto tecnológico como de otra forma para poder iniciar con, con eficiencia el semestre. El gremio quiere que las autoridades nos demuestren que realmente va a funcionar la virtualidad. Mientras tanto, los maestros estamos contactando a los muchachos a través de los teléfonos, de los correos electrónicos, que por eso estamos aquí hoy, para comenzar a ir trabajando, porque la plataforma en este momento está colapsada debido a que están subiendo informaciones subiendo contenido y haciendo todos los aprestos necesarios para poder hacer lo que hoy había que hacer. Confiamos en que las autoridades resuelvan el problema de la plataforma, ya que el personal de UAS virtual tiene tres días que no duerme, trabajando a toda capacidad para habilitar bien todo lo que hace falta para que arranquemos de verdad los estudiantes que se mantengan pendientes, entrando a la página, que en cualquier momento va a actualizarse, va a estar disponible para que estén recibiendo las informaciones que los maestros y que la universidad le va a dar para poder iniciar. En caso de que esta plataforma no funcione, ¿cuál sería la, eh, ya la posición de FAPRO UAS? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el, el planteamiento? Nosotros entendemos que tenemos que iniciar, tenemos que iniciar porque la UAS... Eh, la universidad que tiene más estudiantes, el más del 50% de la población de estudiantes de educación superior tiene que dar la cara. Los profesores, eh, el semestre pasado finalizamos eh, con muy pocas ¿verdad? instrucciones y muy debido a la pandemia, COVID-19, terminamos el semestre. Y nos valimos de las plataformas que fuese necesario y de las herramientas que fueran necesarias para que nuestros estudiantes concluyeran eh, su semestre... 2021 de manera eh, efectiva y, y con calidad. Y se hizo, de manera que hay disponibilidad por parte del profesorado a iniciar. Ahora esperamos que todo lo que tiene que ver con las autoridades, con la plataforma, eh, se resuelva. Muchísimas gracias. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones de la maestra Rosa Urania de la Cruz, eh, presidenta de FAPRO UAS de este recinto UAS San Francisco. Pueden observar en sus imágenes eh, la, la, la explanada de esta alta casa de estudio, la cual se encuentra... Completamente despejada ya del el inicio de este semestre de manera virtual debido a la situación generada por el COVID-19. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Sari Mendia, hay esas imágenes. Sí, sí, sí, nostalgia. Me da, me da bueno. nostalgia. Un comienzo de semestre en esa condición increíble, sin una gente caminando por ahí.